Buenos días, soy Javier Díez, catedrático de Inteligencia Artificial en la UNED y subdirector de la Escuela de Informática. Estoy aquí en representación del comité de dirección de la Escuela de Informática y además trabajamos con la Universidad Francisco de Vitoria en un proyecto de Inteligencia Artificial en Medicina financiado por el Ministerio y además precisamente hoy tenía una reunión con el decano de la Facultad de Medicina de esta universidad y van a venir ellos a la UNED y he venido yo aquí para estar en esta reunión y mato dos pájaros y un tiro. Yo tenía una pregunta para, para Hugo, que has mencionado de pasada el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Porque uno de los, eh, de los problemas de la inteligencia artificial, dentro de que plantea muchas oportunidades, es que pueda aumentar las diferencias entre ricos y pobres. Y es una preocupación. ¿no? Yo he estado con una ONG en la selva más en la zona más pobre de Colombia, en la selva, y allí pues el primer problema es que la gente no tiene para comer, eh, luego también, eh, bueno, probablemente en los últimos 20 años ha mejorado bastante la situación, pero uno de los problemas es la escasez de médicos, nosotros trabajamos en inteligencia artificial para medicina y entonces eh, sé que la, la Unión Europea habla mucho de objetivos de desarrollo sostenible, pero quería preguntar hasta qué punto eh, o en qué líneas, qué medidas concretas se está tomando, pues por ejemplo, pues para que las eh, personas del... ...de países en desarrollo, llamados eufemísticamente, países en desarrollo puedan venir a Europa, por ejemplo, a formarse... ...o qué posibilidades de que el, todo lo que se está haciendo se haga como software abierto para que pueda llegar también a, a países en desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Hacemos una pregunta o hacemos varias ¿Contesto? Bueno. Pues muchas gracias por, por esta pregunta. Pues eh, hay varios temas, eh, la verdad es que yo no estoy especializado en cómo va a estar el horizonte eh, Europa. Yo sé que hay acuerdos para que puedan participar investigadores de, de otros países, eh, pero en concreto sobre países eh, en desarrollo no lo sé. Tendría que verlo, lo, lo puedo verificar. Lo que sí sé es que eh, se ha hecho mucha incidencia también en el informe del Parlamento sobre eh, tecnologías abiertas, eh, open software para precisamente que todo el mundo pueda beneficiar de, de, de, de estos avances. Incluso se habla también de librerías de algoritmos que sean accesibles para todo el mundo. Eh, en ese sentido, la, esta agencia europea, eh, si se crea, podría ser la depositaria y la que gestionara eh, eh, todos estos eh, algoritmos en abierto o software en abierto sin ser una solución completa, pero sí que ayudan a, a, a que todo el mundo pueda tener acceso a, a estas tecnologías. Luego hay que recordar que en, los temas, eh, en, en temas de competencia, las competencias más sociales y de educación siguen siendo de los Estados miembros, con lo cual la Unión Europea en ese sentido se, se da un impulso diciendo hay que hay que ir en esta dirección, y, pero no dispone de tantas herramientas eh, como para tener una política efectiva eh, porque los Estados miembros han preferido eh, mantener esa, esa competencia para ellos sí. eh, No sé si sabes que la, el programa de cooperación europeo para, para países como Colombia es Europe Aid y una de las cosas que de las ventajas que tienen el, el, todos aquellos proyectos financiados por europa es que son open source por lo tanto pueden ser potencialmente replicables en el terreno pero específicamente h 2020 tiene un programa para cooperación internacional entonces todo el programa que hay de cooperación internacional está sujeto a los objetivos de desarrollo del milenio vale pero sobre todo sobre todo esto va a ser eh, todo lo financiado por europa quiero decir va a ser público ...y por lo tanto, pueden utilizarlo. Sí, hola, buenos días. Eh, me llamo Lóvaro García, soy de aquí de la Francisco de Vitoria... ...y tenía una pregunta sobre lo que ha comentado de las inversiones que se van a realizar. Eh, yo creo que hay un salto enorme entre, una diferencia enorme entre Europa y Estados Unidos... Eh, y China, en producción científica, quizás es algo que nos pueda afectar aquí. El número de artículos publicados firmados por investigadores chinos en universidades chinas de inteligencia artificial sobrepasa con creces a más del doble de Estados Unidos y Europa, pues no sé. Puedo decir cualquier cifra, nos quintuplica o, o nos decuplica. Y, y a mí me preocupa porque evidentemente eso, como investigadores, nos pone en un circuito muy difícil de competir. Eh, al final hay un sistema de referencias cruzadas que hace... Eh, ...que mide el impacto de una investigación y ahí estamos muy muy, muy fuera de juego... ...porque claro, los chinos citan a los chinos y eso hace que crezca el impacto... ...los americanos en los americanos y nosotros a nosotros que somos poquitos. Entonces eh, quería saber, la primera pregunta es del punto puramente o más académico... ...que al final es donde se está cociendo, donde se ha cocido la revolución de la, de la IA que se, se, se pretende hacer o hay alguna estrategia o alguna política para hacer un bootstrapping en este, en este tema. Y el segundo en el industrial, pues hombre, curiosamente, uno de los mayores logros que, que todo el mundo reconoce en IA es aquella máquina que ganó algo a los coreanos, ¿no? aquella inteligencia artificial a fago que resulta que es europea, porque es de DeepMind, que es una empresa británica, todavía europea, vamos, y todavía comunitaria, ¿no? pero está comprada por Google. En 2014 la compró. Entonces, resulta que uno de los mayores logros ni siquiera se reconoce como europeo. Todo el mundo lo achaca a Google y en el fondo es cierto porque son los propietarios. ¿Hay algún tipo de consideración estratégica relevante para la tecnología de IA que vaya a imponer un tipo de protección a este tipo de fuga de cerebros y fuga de, de patentes y de, y de resultados? Y que, ¿Y que lo poco que estamos consiguiendo ni siquiera se nos reconozca ...a los europeos como mérito propio. Gracias. Pues ahí, para la primera pregunta, eh, ha habido discusiones sobre, sobre todo en el horizonte 2020... ...y el horizonte de Europa, cómo valorizar eh, o clasificar eh, a, a los investigadores... ...y que no sea solo por cuestiones de, de, de citas, pero es verdad que es un problema... ...el que, el que mencionas y, y de momento, que yo sepa, no se ha dado una solución eh, eh, a ese problema... Pero sí sé sí sí que están discutiendo y es un tema que, que se tendrá que volver a discutir. Porque... Respecto al segundo problema que, que planteas, se ha aprobado este, este año, el año pasado, a finales del año pasado o este año, eh, una regulación para la protección de inversiones que permite tener cierto control sobre las inversiones extranjeras en la zona de Europa. En, en temas eh, que son de, de interés estratégico. Eh, esto todavía es, es un primer paso muy tímido que se ha hecho, pero que va en la dirección de decir: bueno, eh, obviamente Europa. Eh, eh, sufrimos mucho de que nuestros eh, startups y los nuestras eh, eh, empresas que crean eh, eh, innovación finalmente son comprados por. Los, los, los ...que tienen eh, eh, financiación pública. ...debate y, y, y, y yo creo que es un camino que se va a seguir. Pero ya en el paso... eh, no tengo de cabeza el nombre de la regulación en sí misma, pero la puedo encontrar y, y, y encantado de, de compartirla contigo. Aquí tenemos una empresa, una startup, inversión estratégica por la Comisión, eh, protegida por el banco. Eh, que presuma, puedo presumir, ¿no? Por el Banco Europeo de Inversiones, seis patentes. Eh, el tema, Álvaro, es que ya no sé, y ellos tienen artículos, publicaciones. Es la de Raúl Vortex, Vortex Bladeless, Hacen el molino de viento sin aspas, financiado por la Comisión. Y además. Eh, ...protegido por, por la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones... ...es decir, el banco llama a Raúl y le dice... ...tú no vendes a China... ...estamos nosotros, aquí... ...¿cuánto necesitas? ¿15 millones? que es el ticket mínimo? ¿Tienes aquí esto? El, el tema es... ...no es tanto, en mi opinión... ...no son tanto los artículos... ...que sí, que los artículos son increíbles... ...como que nos ganan en patentes... Al ganarnos en patentes, el problema es que tienen una fuerza económica, Álvaro, que no la tenemos, no tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, una empresa como Vortex, que tiene seis patentes y que no puede patentar más porque ya no hay más dinero, eh, eh, el tema es que estas empresas sí que se les toma como muy en serio, como inversiones estratégicas. Pero si nos quedamos solo en el artículo, en el artículo académico, es que no somos competitivos con ellos porque tú llegas al MIT, y te lo puede contar eh, Raúl, que ha estado varias veces, es que ahí hay patentes cada cinco minutos. El desarrollo de patentes es cada tres minutos se crea una patente. Entonces, es que por mucho que intentemos hacer artículos, que es verdad que todos los necesitamos para la NECA, el tema es que tampoco vamos a ser relevantes hasta que no, empezamos, no empecemos a tener mucha patente. Para que se nos considere prioritario por parte de la gente que nos tiene que proteger. Y puedes hablar con Raúl, que te puede explicar todo, que ah, vienen los chinos, quiere comprarle la empresa por 80 millones, o sea, que es que te puede hablar de todo esto. Pero el tema es que no tenemos fuerza si no generamos patentes, que es lo que nos pasa en Europa. Mucho conocimiento, mucho conocimiento, pero poca patente. Y ese es nuestro problema, en mi opinión, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Sin duda es un tema... ...que nos está haciendo pensar y preguntar... ...pero tenemos que seguir con el orden del día... ...aprovechemos, si no nos parece mal a ninguno... ...el momento del café... ...para tener o continuar... Con estas, con estas preguntas posiciones y nos incorporamos eh, el tiempo que nos hemos pasado por un poco de permisividad a las 11 y 10 creo que por retrasar 10 minutos el resto de la agenda no pasa nada agradecer mucho a Hugo córdoba parlamento europeo pilar fra eh, paloma fra perdón eh, microsoft y bueno pues gracias a todos por estar aquí y aprovechemos la, la jornada buenos días